Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En el siguiente vídeo abatimos cuatro colas blancas nivel 5 estrellas, significando que en un mismo rebaño hemos encontrado dos de ellos. Hemos abatido uno, hemos ido al puesto, hemos cambiado la hora y hemos regresado y lo hemos abatido. Y sin más preámbulo, comenzamos. Ya tengo localizado mi rebaño, donde tenía un cuánto estrellas. Vamos a ver si ha crecido. Y ahí tenemos un, un maduro tres estrellas. A ver si vemos algún otro animal. No son hembras. Mira, ahí tenemos los cinco estrellas. Ahí tenemos los cinco estrellas. Ha crecido nuestro animal. Está tumbadito. Vamos a coger el 30-06. Vamos a intentar darle la columna. La apuntamos inspiramos y Nos disparamos ha caído muerto madre mía, un impacto en la columna como ha caído animal, los otros salen corriendo y vamos a vamos a recogerlo anda mira, teníamos aquí también ciervos mulos no, no los había visto cuando me he acercado y eso que lo, lo he hecho con el, con el dron como decimos, o sea, con el modo foto pero bueno, vamos a ver si podemos recoger a nuestro animal. A no ver sé si localizamos aquí a los mulos. Vamos a echar un vistacillo. Mira, mira, mira, cómo salió corriendo. Casi nos atropella esa cierva. Madre mía. Pues nada, los tenía al lado y, y no los he visto. Pasan corriendo, pero vamos a, a recoger el... Nuestro ciervo cola blanca. Cinco estrellas que lo hemos visto crecer desde que era un, un adulto tres estrellas, después pasó a, a maduro cuatro y ahora ya lo tenemos en cinco estrellas este lago es muy bueno ahora luego os pondré el mapa para que veáis, pero sí tenéis que venir con tiempo puesto que no no está muy muy cerca el, el campamento ya vamos llegando a la marca que le hemos puesto donde está nuestro animal ya a ver la puntuación la que nos arroja pero se había dado cuenta ya la piel desde, desde lejos se le veía grisácea, eso quiere decir que ya le quedaba poco tiempo de vida. Así que vamos a ver si nos podemos hacer una foto. No, hay mucha maleza, no podemos hacer una foto, pero madre mía que sangrado. Pues nada, vamos a ver la puntuación que, que nos arroja. Como veis, le hemos impactado en, en la columna. A ver la genética. con 99,82, madre mía, qué genética tiene. Casi 100. Y a ver la, la puntuación que, que nos arroja. A ver si está muy cerquita del 500 o, o nos falta. Vamos a hacer primero una, una foto de este animal. Con esta nueva modalidad que, que tenemos en la versión 1.19. Y ahora sí, vamos a ver la caza. Y tenemos 497. Nos hemos quedado a tres puntitos solamente de un animal perfecto. Que sería 500 puntos que la máxima puntuación. Vamos a hacer una una captura de, de esta pantalla para guardarla ya tenemos ya la, la captura ahora lo vamos a, a disecar y os pondré el mapa donde ha sido abatido para que veáis dónde he ido veis dónde está dónde está el lago o sea no nos queda muy cerca los los puestos hay que ir andando y tardamos como una media hora de juego seguimos con la caza Vamos a chequear nuestro segundo rebaño que tenemos localizado. Sé que aquí había un animal cuatro estrellas. A ver si ha crecido. Nos acercamos despacito. Nos vemos ahí. Mira, ahí tenemos las hembras, las hembras... Mira, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahí tenemos también un adulto de estrella que promete que crecerá. Allí tenemos otro adulto dos estrellas. Mira, aquí tenemos nuestros cinco estrellas. Así que vamos a hacer el lance cogemos los 3006, desde luego que es una gozada ver cómo crecen los animales y se convierten en cinco estrellas vaya que tenemos aquí el repechito este a ver si avanza un poquito y podemos dispararle vaya se nos ha quedado ahí a ver si le podemos dar en el pulmón apuntamos y disparamos veamos cómo madre mía ha caído ya no sé si le he dado en el pulmón o le he dado en, en la columna vamos a recogerlo salen huyendo los el resto de la madada así que nosotros nos vamos a centrar recargamos nuestra alma vamos a centrarnos en recoger nuestro animal cinco estrellas la verdad que ayer hace uno con una puntuación buenísima y hoy tengo otro así que esta semana va prácticamente perfecta dos días dos animales cinco estrellas así que ¿qué más se puede pedir bueno si sí se puede pedir que, que hacemos 3 4 5 o los que sea vamos a ver la puntuación esta nos vamos a hacer una fotito primero que creo que si queda bonita la utilizaremos para la portada del vídeo madre mía que cuando se ven ahí vamos giramos un poquito la cámara vamos a ver si sí. Yo creo que esta foto, esta foto va a quedar muy bien. Pues venga, F12, ya tenemos la captura y vamos a, a recoger a nuestro animal. A ver dónde modelo hemos impactado. Efectivamente le hemos dado un doble pulmón y vamos a ver la puntuación que tiene. 99,08 de genética, una genética muy buena. Todo lo que sea más de 95 es buena genética. Unos cuernos preciosos, vamos a hacer una capturilla. Y ahora vamos a ver la, la puntuación que tenemos en el trofeo. En el trofeo pues tenemos 493 puntos. Una puntuación también muy alta. Todo lo que se llama de 490 es una puntuación muy buena. Y ahora os voy a poner en el mapa. No veis este si sí está muy cerquita del, del puesto, no hay más que bajar andando. Y seguimos con la caza del ciervo de, de en el Enfrente tenemos un grupo de ciervos. Vamos a mirar tenemos allí la blanca un nivel 1 vamos a ver ahí tenemos un 5 estrellas tenemos un 5 estrellas por ahí tenemos otros 5 estrellas señores tenemos dos animales 5 estrellas en el mismo rebaño vamos a ver cómo me las apaño para intentar abatir los dos cogemos nuestro 306 30 vamos a ver apuntamos y disparamos le hemos dado uno? Vemos de nuevo la repetición Como ha caído de golpe Vamos a ver, ahí está el otro que de 5 estrellas sale corriendo Pero no, no tengo tiro Pues entonces voy a, a recuperar este animal Y después volveremos al puesto Cambiaremos la hora, retrasaremos una hora Bajaremos a ver si nos encontramos el otro Y podemos capturar los dos animales cinco estrellas que estaban en este rebaño Desde luego que es la primera vez que veo yo dos animales cinco estrellas juntos y más de del cola blanca que es un, un animal que se hace se hace de rodar no, no abunda tanto como podemos puede ser con los con los ciervos mulos que sí he visto más más animales y ya de hecho lo tengo abatido bastante vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro animal se ha visto perfectamente que le hemos atravesado el doble pulmón porque ha caído de golpe vemos aquí la sangre no podemos hacer fotos porque hay mucha Maleza, vaya mira, tenía un tiro de antes a saber cuándo cuando le he pegado ese tiro, seguramente cuando sería un animal joven. Ahora sí vemos el, el doble pulmón, un impacto del doble pulmón y muerte rápida. Y vamos a ver la puntuación. Tiene 97,80 de genética, una genética alta, pero ya, ya vemos que va, va en declive. Vamos a, a ver, no, sí, vamos a ver el trofeo. 490. ...una puntuación buena... ...yo pienso que todo lo que sea menos de 4.90... ...aunque nos dé 5 estrellas... ...no va a ser muy... ...vamos al campamento... ...cambiamos la hora... ...y luego regresaremos... ...para intentar cazar a otros 5 estrellas... ...que había en la ...ya estamos aquí... ...vamos a ver... ...si podemos localizar nuestro animal... ...y ahí están... ...vamos a ver si lo localizamos... ...están las hembras... Mira, allí lo tenemos Allí lo hemos visto, a ver Ahí Vamos a acercarnos un poquito más Despacito A ver si tenemos mejor ángulo de tiro Ahí lo tenemos no, está, está un poquito esquinado, pero bueno Nos la vamos a jugar Cogemos nuestro 30-06 Apuntamos Y disparamos Vamos a ver el disparo Madre mía, qué salto ha pegado el animal. Avanza un poco, pero ya ha caído, ya ha caído. Ah, oh, mira, teníamos aquí también también mulos. A ver si puedo hacer, verlos verlo por ahí. Mira, veis cómo corren los mulos, los saltitos que pegan. Se diferencian cuando corren, puesto que el mulo va pegando saltitos. Parece un, como un conejito y, y el cola blanca, pues no, el cola blanca sale corriendo. Pues sí que había animales en este lago. La verdad es que no, no solía venir mucho por este lago, pero he venido hoy. Y he batido previamente el, el otro cinco estrellas que había, porque había dos, dos cinco estrellas en el rebaño. Y desde luego que, que esta jornada se me está dando hoy. Me va a pasar el sábado por la mañana, tres animales cinco estrellas, está muy bien. Así que vamos a pegarnos una carrerita. No nos importa el hacer ruido porque sabemos que todos los animales han se han espantado y vamos a ver la, la puntuación que, que nos arroja vamos a ver, estamos ya llegando detrás de esta piedrecita lo vamos a encontrar bueno, esa piedrecita es una, una, una roquita vamos a ver la puntuación veis, le hemos dado en un, en un pulmón puesto que estaba esquinado la genética que tiene es 92,29 ya iba muy en declive vamos a hacer una captura y los puntos 468. Ese animal iba a morir bien pronto. Pues así que recogemos. Vamos a disecarlo. Disecamos nuestro animal. Y os pongo el mapa para que veáis dónde han sido abatidos los dos. Venimos desde el puesto. Hasta aquí. Y vamos a ir a montar el vídeo. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.